Ha llegado a un punto en el que hemos acabado aceptando, como sociedad, que la gente quiere morirse, especialmente los jóvenes. Este deseo viene provocado por el sufrimiento y la angustia y todo suele originarse en el mismo sitio. El cerebro. La salud mental debería ser prioridad hoy en día, pero sigue sin serlo. Aún no se habla lo suficiente de lo que implica la estabilidad emocional en nuestras vidas. Pero volvamos a los suicidios, pongamos datos sobre la mesa. De 100 personas, todas estas pueden tener pensamientos suicidas, pero no lo intentan. En cambio, tenemos a gente que lo intenta al menos una vez, personas reincidentes y personas que por desgracia lo han conseguido. Lo importante es que muchos aún pueden recibir ayuda y aunque todos puedan sufrir diferentes problemas, podemos llegar a ellos por el mismo sitio. Las redes sociales. Hogar de los memes, la información masiva y donde todo se consume de forma muy rápida un medio dinámico y, por tanto, el sitio perfecto para realizar una campaña enfocada a los jóvenes. Esta necesidad de educación emocional junto a la oportunidad de usar internet acaban confluyendo en a ver si me muero. La campaña de Motion Graphics permite llegar a un público joven de forma directa, concisa y visual utilizando sus propios medios, humor, sátira y memes. Mediante las tres grandes redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, se comparten diferentes spots sobre consejos, señales y mitos acerca del suicidio. Y en caso de querer saber más, siempre puedes acceder a la web aversimemuero.com, donde podrás encontrar toda la información recopilada de forma simple y gráfica, pero a su vez completa. Incluye también un apartado de ayuda con las diferentes organizaciones a las que acudir. Hablemos y eduquemos sobre el suicidio juvenil, que ya va tocando.